Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, eh, en principio les traigo una replay que acabo de jugar recientemente con el Scorpion Hace unos 5 minutos más o menos Y tiene que ver con, digamos, el hecho de que estoy haciendo el camino A ¿En camino A qué? En camino A, la second mark, a la segunda marca del Scorpion, del Scorpion. Iba a decir el Scorpion G, pero no Este es el Scorpion común Este es el Scorpion Jesus El Scorpion G, yo tengo este el tradicional, que me acuerdo que me lo regaló Emma Un suscriptor, así que muchas gracias también por él eh, Para él, mejor dicho También quería agradecer otra cosa Muchísimas, muchísimas gracias a la señorita Zaida, A la señorita warsaida Así que si quieren mandarle el mensaje de agradecimiento War es un nick eh, Porque nos ha donado aquí al canal Para que podamos seguir, continuar con esta actividad de manera muy contenta, de manera muy feliz Y eh, también estoy contento porque hoy vino la gente De FiberTel a arreglarme lo que tiene que ver con internet Así que seguramente hoy por la tarde, por la noche Ahora directo, esperemos si Dios quiere Y me ayuda a que pueda Que haya bien internet, así que bueno, nada Estoy contento, me, me tocó una buena partida Saida me donó y, y no es poco, encima no es poco, así que Te banco, muchas gracias War eh, Así que nada, nos conocemos hace mucho tiempo Y también un beso a su marido el Chan Lucas, así que bueno Dicho lo dicho Vamos a meternos en lo que tiene que ver con esto. ¿Cómo lo tengo equipado? Barra de carga. Eh, yo. Es mi forma de equiparlo. Capaz que vos le pones red de camuflaje y telescopio. Y me parece excelente, perfecto. O le pones otra cosa, o ve, no sé, o lo que sea. Bueno, yo lo tengo así y por la hora no me está yendo mal. Eh, lo tengo con ópticas, eh, barra y el estabilizador, el mecanismo de rotación mejorado. que Otra cosa que te digo. Pone mi código NANDO CAPO mi CC fa que Lo estoy dejando acá abajo en la descripción seguramente Para que lo, lo veas y lo puedas poner Te da un montón de recompensas mira ya te digo así, al vuelo Al toque te digo lo que te, lo que te puede llegar A dar este código eh, Por si no lo pusiste Tenés que ir aquí Abajo de todo Mi creador favorito Pones el código, no ando capo mi FAP, eh, 1120 creo que era, bueno lo estoy dejando acá abajo Igualmente, así 1121 me parece Bueno, tranquilo, lo estoy dejando abajo eh, tenés que hacer un par de misiones que van saliendo solas, no, no te das problema. Eh, y te va dando eh, matafuegos, kits, eh, kits chicos, kits grandes, eh, reservas de experiencia libre, de experiencia para la tripu, de experiencia para el tanque, eh, más eh, reservas, un mecanismo de rotación también, eh, y descuentos en la tienda premium de un 15, un 10, un 25, y un 30, un 20 y un 35%. Así que, muah, cremita de la buena. Dicho esto, entonces, seguimos. Eh, ¿Por qué les traigo este replay? Primero porque estoy contento Porque, digamos, quiero también incentivarlos Un poco a que vayan mejorando Ustedes también, si es que les interesa Siempre vamos, saben que mi Desde que creé el canal, eh, me estoy quedando pelado Desde eh, que creé el canal Siempre trato de mejorar, ¿no? Eh, creé el canal y tenía, creo que 3000 de puntuación más o menos, de a poquito vamos creciendo No tengo una gran hoja de servicio, ni mucho menos eh, Me considero un jugador normal, pero que Trato de ir dándole mecha Y dándole power para ir creciendo ¿Cuesta? Sí cuesta te, A veces te vas a embrancar, pero tenés que seguir Tenés que seguir y tenés que seguir Ya le saqué la primera marca y hasta no sacar la segunda No voy a parar, es un compromiso Que asumí conmigo mismo y nada, los quiero también comprometer a Ustedes, así que nada hay que, hay que mejorar, hay que seguir progresando eh, Porque el juego está bueno, nos divierte Pero eh, Yo qué sé, a mí me gusta En el, sentido, en el buen sentido me gusta competir Me gusta eh, que, que, que, que sea un juego entretenido Que me salga gente competitiva enfrente Y que bueno, nada Que, que, que, que, que esté difícil un poquito también eh, pero bueno, nada, les decía eso. Eh, recargamos en 10.14 segundos, pegamos 4.90. Tenemos una penetración estándar de 2.46. Yo, últimamente, casi estándar, vengo usando poco y nada. ¿Por qué? Por la velocidad de la, velo de la bala premium, de la munición premium, que tiene 1150 contra 920. No es tanta la diferencia. Se siente, se siente en la velocidad de salida. Sí, se siente un poco. Eh, más que nada, grandes distancias. A cortas distancias, puedo usar tranquilamente la P. A largas distancias, eh, yo recomiendo directamente que cargues a PCR. Y eh, si tenés un rival muy blandito O por ejemplo un caza Un caza con torreta abierta caso por ejemplo 130 PM Le tirás una buena explosiva Que el otro día le tiré una Le saqué como 680 Una cosa así lo, Le rompí todo Pobrecito eh, Lo mismo a mí Me llegan a tirar un tiro así Me rompen al medio Pero bueno eh, ¿Qué más? Velocidad de apuntamiento Fíjense lo que es la depresión de cañón Menos 7 eh, Velocidad de apuntamiento 1.89 La dispersión es de 0.27 Es un cañón Típico típico alemán, bien, es, está clarísimo que es un típico cañón alemán eh, el DPM es de 2.900 casi 2.899, los puntos de vías nos quedamos un poquito cortos, también no, no estamos para estar en primera línea constantemente más si salimos contra Tier 10 y 9 porque probablemente nos hagan pollo eh, tenemos una buena velocidad de, de, de salida Digamos una potencia específica de 16.74 Una velocidad máxima de 60 Y fíjense que esto es lo que vamos a estar utilizando en, este, en esta batalla Tenemos un rango de visión de 458 Lo tengo con las directivas, con la comidita Como corresponde y uso PCR ¿Por qué? Porque estoy queriendo Sacarle a Segunda emerge. Entonces como estoy en camino A Y ya a veces se me hace bastante cuesta arriba Bueno, quiero tratar de acortar un poco Los plazos, digamos, ¿no? ¿Cómo hago eso? Bueno Tratando de asegurar los tiros. ¿Cómo aseguro los tiros? Apuntando bien, tomándome el tiempo para apuntar. Y eh, tratando de hacer daño asistido y daño. El, y el daño, ¿no? O sea, el combinado. Lo que sería el combinado. Bueno, vamos directamente a la gameplay. Bueno, chicos, acá estamos entonces. Eh, estamos en estepas, bien. Eh, arranca la partida. ¿Qué trato de hacer? Esperen que baja un poquito el volumen porque está al tope. Eh, ahí creo que está un poquito mejor. Bueno, ¿qué es lo que trato de hacer básicamente? Bueno, trato de ganar una buena. una buena posición, ¿bien? Lo que yo estimo como buena posición es. Eh, es este lugar que tenemos acá. Que básicamente. Digamos. Sirve para. Spotear si viene alguno de frente. Que por lo general siempre suele pasar que se lanza alguno. Y también tenemos, eh, si nos adelantamos un poquito Tenemos tiro arriba Por si nuestro ligero decide espotear nuestro elk Avanzar, no sé qué va a hacer Por el momento estamos ahí en la duda Pero estamos en una posición bastante predecible También tenemos que tener mucho cuidado El tiro va a cualquier lado Porque vi que se cayó un árbol allá Hay que estar atento también a esas cosas eh, El hecho de si se cae un árbol o, o tiran alguna cosa Para estar mirando ahí atentos Somos cazatanques, tenemos tiempo Y vemos ahí que está el M41 Quiero asegurar el Tiro Pum, disparo 461 De 50 a 100 que eh, le erra Vamos 461 no lo, no lo detectamos nosotros Obviamente no llegamos a recargar Para el T-44, es una lástima Si no ya tendríamos unos casi 900 de daño Fíjense que estamos ahí en, en la vanguardia Hasta que llegan los pesados O el pesado mejor dicho eh, Bueno, en realidad ya tenemos un pesado acá Y tengo al is 2 atrás campeando atrás mío El señor Armour Está atrás, de básicamente está Sí, sí, literalmente atrás mío. Estoy un poquito más adelantado. Estoy, estoy en upside yo. Pero bueno, consejo. Una tontería que digo, No hagan esto con, con el pesado. Ahí está. Ahí va, ahí va. Lánzate, brother. Lánzate un poquito a la, al abismo porque, digamos, eh, estar ahí con el pesado eh, no te va a traer muchos beneficios al final. Bueno. En principio, como siempre, arrancamos de manera un poco estática, analizando, viendo, eh, fijándonos cómo va la partida, por dónde se va a desarrollar no hagan lo de ir con un Scorpion con un TD, como veo siempre a veces los Super Hellcat, los Hellcat los Scorpion eh, salvo que la tengas muy muy clara, obviamente que bueno, ya la tengas clarísima con el tanque, pero si no son partidas que a veces tenés que esperar un poquito ver por dónde está la mano yo veo que los pesados están de aquel lado Hacemos un, quiero centrar el tiro, por eso uso el auto putado Para que vaya medianamente recto Lo más que pueda, porque lo tengo bastante bastante lejos eh, Disparo tranquilo porque sé que... No sé quién, ¿verdad? quién me detectó en ese momento Me pareció raro sea esa detección Pero bueno, ahí como vemos que, el, que Los muchachos avanzan, digamos eh, Todo lo que está yendo por línea cero Entonces decido directamente yo también Tomar eh, ese mismo Camino y avanzar también, ¿no? ¿Qué mejor que eso? Esperen que corro esto para acá. Ah, no se ve igual. Ahí va. Los chicos que han donado. Gracias. Gracias, Matías Salinas. Gracias, Lael. Gracias, Nacho. Y gracias, Warsaida, que han donado este mes. Eh, así que nada. Están como siempre en doradito arriba. Ahí tenemos al AT-15. Esperamos que se nos marque bien. Con tiempo. Tranquilos. 491. Le pegamos al, eh, al querido AT-15. Ahí tenemos la posibilidad de ver que tenemos al Indem Panzer. Apuntamos, le disparamos 480. Creo que esta es una buena posición. ¿Por qué? Porque. Eh, digamos, están encargando mis compañeros de lo que es el AT-15. Y tenemos al IS-2. Ese tiro fue un poco de suerte. Podía haber ido a la oruga tranquilamente. Eh, tenemos al IS-2 y tenemos al Indem Panzer de frente, ¿bien? Entonces hay que asegurar. Eh, trato de hacer justamente lo que hice Que es tratar de pegarle en la oruga También tuve un poco de suerte Pero fíjense que le sigo apuntando ahí No es que le apunto a la torreta Estoy apuntando en la oruga En la mediana en la, en la media de la posible Lo destruyo Y además también le sigo pegando en la oruga Bien Fíjense la precisión que tiene este cañón Es cremita de la buena Esperen que me vaya a correr la cámara Porque estoy mostrando, molestando Ahí va, ¿no? Perfecto Estaba molestando eh, el daño Entonces Llevamos 3.354 Fíjense que fue una partida bastante, bastante frenética Sigo avanzando, el S1 no se va a mostrar detrás de la, de la piedra, obviamente, le están disparando eh, No tendría por qué mostrarse Otra maniobra Que quiero mostrar también, es la que me Yo acá me equivoco Porque el Indian Panzer, yo sabía que seguía ahí Él me pega, me apunta, no sé qué pum Le pegamos, también tenemos la suerte de pegarle 466, él obviamente Va a salir de nuevo para pegarnos Que así fue, pero qué pasa, yo tengo una piedra de frente Aprovecho la piedra No vayan derecho ahí por el mismo lugar para que para que te pegue el tiro Y encima nos llevamos el asistido Del de Indian Panzer, buenísimo Todo esto suma para la marca, chicos Daño, la marca, Las marcas de excelencia tienen dos componentes El daño que vos realizaste en la partida Que vamos 3820 Más el, eh, el, el asistido Que es, como les dije antes, es el combinado Acá tenía que decir, o me voy para allá o me voy para acá Y estoy justo en el medio Fíjense que estoy justo en el medio Veo que se lo van a comer a, a esos dos muchachos El T-54... Ahí podría pegar un tiro, más y ya, un tiro más y ya teníamos unos 4200 más o menos. Con lo cual lo hubiésemos terminado un poco mejor todavía. Pero bueno, lamentablemente no se pudo, no se quiso. Eh, nada, tuvo la suerte que se asomó, yo justo lo spotié después que era mí. Entonces veo que se lo están comiendo. Voy para allá que tengo un poquito de daño. Eh, traten de, como siempre les digo, aunque la partida esté ganada o aunque la partida esté perdida. Cualquiera de las dos situaciones... No se suiciden ah. si está perdida. Traten de pegar un tirito más, aunque sea. Un tirito más suma para... Si te interesa, obviamente, esto siempre se te interesa. Si no, no pasa nada, ya fue. Acá nadie juzga a nadie. Cero problem, brother. Pero... trata de pegar ese último tirito, aunque sea, que capaz que son 300. Mira, un tiro más con el, con el Scorpion son entre 350 y 500. Bueno, acá le metemos auto apuntado, 330. Adiós. Hemos hecho 4150. Si hubiésemos pegado ese último tiro... Eh podríamos haber hecho unos ponerle 4500 más o menos más 300 son eh, 4900 casi unos 5000 de combinado más o menos sacando cuentas en el aire pero fíjense que no no, no está nada mal chicos vamos con los resultados bueno amiguitos entonces acá estamos con los resultados bien tenemos entonces que nos han dado maestría de segunda con 4150 Imaginate, los, los pros lo que deben usar este tanque Deben hacer por lo menos unos 6, 7 u 8k de daño, brother Zarpado Así que bueno, buenísimo Tenemos 4.150, 2 kills eh, 353 de daño asistido Lo que hace un total de 4.100 4.500 más o menos de, de combinado um, 100.000 créditos, 11.451 de experience eh, Fíjense que acá tenemos el daño Nos sigue después la su-130pm 2722 con 4 kills, bien esas kills eh, El IS 2-2, fíjate que al final terminó con buen daño Porque después eh, terminó avanzando 2200, 1800 el Burras eh, Nada, bastante, bastante bien O sea que prácticamente duplicamos el daño que hizo Nuestro equipo, así que nada, excelente Cremita de la buena, y fíjense el daño del equipo enemigo Bro, la verdad que eh, Nada, el equipo enemigo no, no, no tuvo Su mejor día, así que bueno Hemos sacado provecho de eso cuando ves que el equipo de enemigos está así como medio quedado Bueno, vos lanzate ahí a, a, al Yolo Pero de manera inteligente, analizando el minimapa Pensando cuál es la mejor estrategia para ir eh, sacándole el jugo a tu vehículo, ¿bien? Bueno, chicos, nada más Usen mi código, como siempre eh, Ah, me faltó esto Hemos perdido 52.000 créditos De reparar vehículo 2000 Consumibles Pero al final hemos ganado unos eh, 24.000 créditos nada, como les decía chicos, gracias totales, suscríbanse al canal, dejen ese pedacito de like ahí si no os eh, molesta, así que nada, esperemos ya que se haya solucionado el tema con internet y poder seguir haciendo directos tanto acá, bueno acá no tanto pero en Twitch estaba prácticamente todos los días pero hace como, no sé, como 3-4 días que no puedo hacer nada por el tema de internet gracias a los que han donado que, eh, dicho sea de paso dicho sea de paso, miren miren esto, a ver si lo puedo poner mira Ahí va. Ahí tenés mi código. Era este el código que yo quería ponerles. Nando Capo MISC FAP 1120. Ese era el código. Y después tenemos también el tema de aquí. Toda la gente que ha donado. Matías Salinas, Lael, Nacho y Guarzaida. Muchísimas, muchísimas gracias. Queridos amigos, los dejo, no sé qué decir. <ríe> los dejo en compañía, en buenas manos de YouTube. Sigan viendo lo que quieran y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!